Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar la anatomía de la médula espinal. Antes de nada comentaros que la médula espinal pertenece al sistema nervioso central. Y se trata de un cordón que viaja desde el sacro, vía ascendente, hasta el bulbo raquídeo. ¿Por dónde creéis que va a viajar? Bueno, pues va a viajar a través de las vértebras. Y dentro de las vértebras, bueno, pues eh, esta trayectoria, como veis en este dibujo, se realizará a través del agujero vertebral. Vamos a dar un corte eh, transversal, ¿vale? A esta médula espinal y la vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, nada, para dibujarlo lo hacemos sencillamente, podéis intentarlo también vosotros en vuestra casa, ¿vale? A la vez que lo hacemos nosotros. A ver aquí, si nos sale, guardamos y empezamos. Bien, lo primero que vamos a hacer, pues nada, dibujar dos brazos, ¿Vale? Estos dos brazos los vamos a unir. Luego dibujaremos unas orejas. ¿Vale? Y en el centro, pues un círculo. Y lo único que me queda ya, pues es dibujar los pantalones. Que me ha quedado esto, pues un churro. Pero bueno, a ver si nos sale ahora mejor. Perfecto. Bien. Esto que veis aquí en estos momentos sería eh, lo que vamos a denominar la sustancia gris o materia gris. esta sustancia gris lo que encontramos es un ala posterior, un ala lateral y lo que es el ala anterior. Rodeando rodeando a la materia gris nos vamos a encontrar pues la sustancia blanca de acuerdo? La estancia blanca nos encontraremos aquí, por un lado lo que va a ser el surco mediano posterior ¿vale? y aquí nos encontramos el surco mediano anterior. ¿Qué diferencia nos vamos a encontrar entre la sustancia blanca y la sustancia, y la sustancia gris? Bueno, pues la sustancia blanca la sustancia blanca está compuesta, ponemos aquí, por, qué? por axones mielinizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que quiere decir que eh, van a estar cubiertos los axones por lípidos ¿vale? que van a aislar el axón y van a favorecer que se transmita rápidamente a una gran velocidad el impulso nervioso. Entonces, eh, ¿cómo lo represento? Bueno, pues lo voy a representar de esta manera, aquí. Vale, a ver si me... Lo vamos a utilizar así. En este verde, y lo voy a representar así. ¿Vale? Y ponemos un punto negro en el interior, que significaría el axón. ¿De acuerdo? Mientras que la... Eh... La materia gris o sustancia gris, bueno, pues va a estar compuesta simplemente por eh, cuerpos neuronales, ¿vale? Vamos a continuar entonces. Eh, ¿Por dónde seguimos? Bien, vamos a quedarnos con lo que va a ser el ala, eh, el ala eh, posterior vale pues en el ala posterior se va en el ala posterior eh, va a continuarse con una estructura no esta estructura la vamos a dibujar aquí sí recta qué es lo que vamos a denominarle la raíz posterior nos vamos a encontrar también otra raíz anterior, y la ponemos aquí, raíz anterior. Vamos a sacar esto de aquí, que molesta. Raíz anterior. Eh, la raíz posterior ¿vale? se va a continuar con una estructura, la dibujamos así como si fuese una hamburguesa con una estructura donde nos vamos a encontrar eh, un núcleo, de, hay núcleos de, de sustancia gris. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que nos vamos a encontrar con una serie de células que estarán ahí. Tanto a la raíz anterior como la raíz posterior, ¿vale? bueno, pues se van a unir Y darán origen a otra estructura que será el nervio espinal. Bien. Bueno, antes de continuar... Eh... Comentaros, bueno, pues eh, en este ganglio que se, se denomina, vamos a ponerle nombre antes de que se me olvide, este es el ganglio de la raíz posterior. Es fácil de acordarse, ¿eh? Bueno, pues en este ganglio lo que nos vamos a encontrar son eh, células neuronas unipolares, ¿de acuerdo? Y al ser unipolares, como hablamos de la rama posterior, lo que van a transmitir va a ser toda la información sensitiva ¿vale? Entonces son las ventilitas entonces toda la, toda la información que vaya a proceder eh, por ejemplo de la piel o del músculo que sea información sensorial sensitiva va a venir por esta vía ¿vale? a través del nervio espinal por lo que es la raíz posterior ¿vale? y llegará a la médula. Vamos a sacar un poco esto aquí. Eh. Y llegará a la médula. ¿vale? De la médula, de la médula podrá viajar vía ascendente hasta pues, la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Allí pues, la información será procesada ¿vale? y volverá a bajar. allí bueno, Llegará eh, a través de eh, lo que son fibras motoras a la médula espinal. Entonces aquí lo que nosotros nos vamos a encontrar será una eh, neurona motora multipolar. Ponemos aquí neurona, esto es una neurona motora multipolar. ¿Vale? Que va a transmitir la información motora. ¿Vale? ¿A dónde nos la va a transmitir? Pues a lo que voy a estar dibujando aquí. ¿Qué puede ser, qué puede ser esto? Pues simplemente esto es un músculo, ¿de acuerdo? La información motora va a un músculo. Por tanto, ya tenemos que en la raíz posterior, ¿vale? la información que se transmite va a ser sensitiva. ¿Vale? Y aquí en la raíz anterior será motora. Y antes de continuar, bueno, pues toda la información va a ir eh, a través de la sustancia blanca, ¿vale? Hemos visto que la sustancia blanca estaba compuesta por axones y eh, no debemos de olvidarnos que estos axones van a formarme una serie de cordones. Bueno, pues vamos a ver si me sale ahora aquí el dibujo. Y, bueno, pues aquí nos vamos a encontrar bueno, pues una serie de... Esto es como si fueran... Representan axones, ¿vale? Y estos axones me van a formar este conjunto de axones. ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos van a ser unos cordones. Aquí tenemos unos cordones. ¿vale? Y a través de estos cordones ¿vale? formará grupos de tractos. Imaginaros que pues este va a ser eh, un tracto. Formará un tracto. ¿vale? ¿Qué es lo que me llevará la información? Aquí tengo otro tracto. Y todo esto, pues, es un cordón. Y me está llevando toda la información, ¿vale? Vía ascendente o vía descendente. Vale. Los nervios espinales. Los nervios espinales, hay que decir que nos vamos a encontrar a lo largo de toda la columna vertebral 31 nervios espinales. ¿De acuerdo? De esos 31 nervios espinales, Comentar que ocho pares ¿vale? son cervicales. 12 pares van a ser dorsales o torácicos. Cinco ¿vale? pares serán lumbares ¿vale? y un par será coxigio. ¿Vale? Y ya por último, antes de terminar, comentar que este nervio espinal, ¿de acuerdo? Se va a bifurcar en dos ramas, ¿vale? Y queda así, en dos ramas. Lo que va a ser una rama eh, posterior, aquí ya lo pongo posterior, y una rama anterior. La rama posterior va a inervarme toda la zona de la espalda y la rama anterior me va a a inervar toda la parte pues, anterior de la, del cuerpo. vale Pues venga, hasta aquí este mini vídeo. Si tienes alguna duda, ya sabes, a través del foro o en clase, puedes resolverlas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.